Hola amigos, bienvenidos una vez más a Brico Marketing, el programa de ONIA TV donde hablamos de herramientas de marketing y de productividad para que seáis mucho más rápidos y mucho más efectivos. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis mandado un email en inglés y no os acaba de sonar del todo natural? Pues es lógico, porque no habláis inglés nativo, os pasa igual que a mí. Hoy os voy a dar una solución que os va a ayudar un montón a que vuestros emails y vuestros textos en inglés suenen mucho más naturales y mucho más correctos. Y no, no es Google Translator, es algo mucho mejor. Se llama Grammarly. Grammarly es una extensión de Google Chrome que te ayuda, mientras estás escribiendo, a decir las cosas de una manera mucho más inglesa. Y ya veréis que os va a ayudar un montón y os voy a explicar cómo funciona. Además, es gratuito. Ah, y estad atentos, porque al final del vídeo os daré un truquito extra para que le sacáis todavía más partido a esta herramienta. Estamos ya en la página de Grammarly, que es Grammarly.com, y aquí podéis directamente añadir vuestra extensión a Chrome, clicando aquí. No os voy a explicar cómo se hace lo de instalar una extensión, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo más interesante es que tenéis toda una serie de herramientas en las que funciona Grammarly. A mí las más interesantes me parecen eh, Gmail o Outlook, según cuál estéis utilizando vosotros para gestión de correos electrónicos y también Google Docs. ¿Por qué? Porque ahí ya sabéis que básicamente es como tener Word o Excel, en este caso Word, podemos escribir lo que queramos, a lo mejor estamos utilizando Google Docs para escribir un libro, incluso, y nos va a servir para corregirnos con mucha mayor precisión, con mucha mayor naturalidad nuestra gramática en inglés. Es interesante por supuesto para mandar correos, sobre todo cuando los utilizamos a nivel profesional y hablamos con un cliente con un proveedor en el extranjero, pero en el caso de Google Docs nos puede servir incluso pues para presentar un texto para una subvención a nivel eh, internacional, en, en Europa se hace mucho, y muchas más situaciones en las que nos puede tocar escribir un texto muy largo en inglés, tenemos que hacer una traducción a lo mejor de un texto muy importante que tengamos nosotros y queremos tenerlo en inglés también y claro pues al traducirlo literalmente es complicado que suene natural sin embargo pues con esta herramienta nos facilita muchísimo la vida Grammarly ofrece cuatro tipos de corrección la más normal es la de spelling que es básicamente la misma que te puede ofrecer el corrector de windows o de mac o de tu iphone cualquier herramienta es capaz de detectar palabras que están mal escritas. Otra de las opciones que tiene es la de puntuación incorrecta, aunque no es demasiado útil porque es muy difícil que una frase esté mal puntuada y no tenga ningún sentido por la puntuación. Es decir, que si en vez de una coma pones un punto y coma es probable que no te lo va a detectar. Sin embargo, hay dos cosas que son súper potentes y que no he encontrado bueno en ningún otro sitio. Y aquí me parece que lo hace estupendamente. Uno es detección de errores gramaticales. Y la otra es detección de palabras erróneas, incluida palabras que no se usan de manera habitual, que te ofrece alternativas, palabras que suenen mejor. Detecta, por supuesto, palabras que no tienen sentido e incluso y esto es muy interesante, es capaz de decirte palabras o trozos de tu frase que sobran, que no hace falta que estén y que la frase se entendería perfectamente sin ellas. Es decir, que esto, aparte de sonar más natural, seguramente nos va a ahorrar bastante texto a la hora de redactar, especialmente correos electrónicos, donde queremos ir al grano y que se entiendan las cosas rápido y sin errores. Vamos a ver esto un poquito en Gmail. Ya tengo instalada la aplicación, ¿vale? Eh, la extensión en Chrome. Y ahora aquí me sale una flechita verde como que está activado. Vamos a probar a meter un error gramatical. You are very handsome. ¿vale? Pero en vez de decir You are very handsome, vamos a poner juice. ¿Ves? Ya me detecta un error. Lo ponen en rojo. Otras veces, cuando es una sugerencia, te lo ponen en azul, como veréis. Ya clico encima y aquí me dice cuál es la alternativa. Vamos a probar también los errores de spelling, aunque esto es lo más habitual. Eh, pues en vez de handsome, vamos a poner handsoma. Ya me lo ha detectado y me dice que es handsome. Ahora vamos a probar a poner la frase como si fuera Yoda, el que habla, y voy a poner you are handsome very. Si pongo aquí el ratón encima, me dice que hay una opción avanzada de mejora. Hay como tres tipos de correcciones. Las rojas son errores. Las azules son sugerencias que deberíamos hacer caso. Y las amarillas son sugerencias avanzadas que podemos echar un vistazo a ver si nos interesan o no. Yo solo os digo que la mayoría de las veces suelen ser ciertas. Bueno, si clico aquí veo que me da una opción que ha detectado avanzada. Esto significa que es una corrección que se supone que, que ya es como de alto nivel, por decirlo así, y me requerirá hacerme premium. Así que voy a pasar de este tema y vamos a probar una frase que es correcta, pero que no suena nada natural en inglés. Quiero una bicicleta que sea azul. I want a bike that is blue. Ya sale una bolita azul encima de la bolita verde. Pongo el ratón encima y veo que hay una opción. Clico. Y ahora se ha abierto como un pop-up que me dice... Que esta es mi frase y que debería corregir a bike that is blue por a blue bike. Así que clico y lo corrijo. Bueno. Estos han sido unos poquitos pequeños ejemplos de todo el potencial que tiene Grammarly. Os invito a probarlo con vuestros propios correos electrónicos cuando habléis con personas que sean nativos ingleses o bien personas de otros países que dominan bastante bien el inglés y seguramente lo hablen de una manera más natural que vosotros y a ver qué tal se os da. La verdad es que a mí me está resultando súper útil y desde que lo instalé la verdad es que mis correos electrónicos han mejorado un montón. Bueno, ya casi estáis preparados para que vuestros textos en inglés no tengan ningún error, pero además os voy a dar como os he prometido un truco extra que yo utilizo personalmente y que me sirve un montón. Imaginad que queréis escribir un contrato, por ejemplo un contrato de confidencialidad y no tenéis ni idea de cómo redactar semejante tocho en inglés y encima en inglés técnico. Lo que yo hago es utilizar tres herramientas en cadena. La primera es Google Translator. Cogería mi contrato, lo pondría en Google Translator y dejaría que lo tradujera al inglés a su manera. Que ya sabéis que está bastante bien, pero no es perfecto. Lo segundo es copiar este texto a un documento de Google Docs. ¿Vale? El equivalente a Word que hay en Google Drive. Ahí vamos a poder corregir un montón de pequeños errores gramaticales y reordenar las frases para que tengan un aspecto mucho más natural. Así que recordad, Google Translator Google Docs y Grammarly, los tres seguidos, y vais a conseguir que vuestros contratos parezca que están escritos por un auténtico abogado inglés. Y esto ha sido todo, espero que os sea muy útil y no os olvidéis de suscribiros, darle a la campanita si estáis en YouTube y si estáis en cualquier otra red social, en LinkedIn, en Twitter, seguidnos y comentadnos cualquier cosa que queráis, tanto sobre Grammarly como otras alternativas. ¡Esperamos vuestros comentarios! ¡Nos vemos pronto!